Desde el punto de vista del, del vendedor, lo primero es olvídate de, de tu producto y enfócate en el cliente. ¿no? Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que está sufriendo el cliente y por qué, por qué debería estar hablando contigo? La gente que tiene esa empatía, la gente que, que puede sentarse, hablar y ser una, un experto en, en, en esa temática va a llegar mucho más lejos. ¿no? Bienvenidos a Growth, un podcast de negocios digitales de Product Hackers.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 Muchas ganas de hablar contigo, además tu track record, lo decía antes de empezar a grabar, es como como, como el Messi del todo este mundo a SAS porque has sido director de Growth, EMEA, la Pick antes de su venta a Monotype, head of Enterprise 6 de Facebook, has llevado el Go to Market de miro en Reino Unido y ahora estás en Canva llevando toda la parte de Europa y. Tío, o sea, todos los productos guays del mercado has estado tú en ellos. <risa> Bueno, he tenido mucha, mucha suerte y he tenido muy buenos mentores, que, que siempre que me ha salido una oportunidad así me han dicho, oye, este producto parece que, que es, es un caballo ganador, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no, no me puedo quejar de los productos que, que, que he tenido en, en el arsenal. Qué chulo, Has dicho una cosa chula, lo, lo he tenido buenos mentores. ¿Cómo, cómo, cómo te has ido encontrando mm. tú estas oportunidades ¿Y qué, y qué papel han jugado estos mentores? ¿Y quiénes son si quieres contarlo? Lo que quieres. Pero me parece muy chulo, ¿no? El tener gente que, que te introduzca mm. en este mundo. Pues, eh, o sea, un poco la, la figura del mentor, eh, bueno, para contarte un poco desde el principio, o sea, yo me... Eh, yo estudié filología hispánica, que, que te imaginas las salidas que tenía cuando empezaba la crisis. Dije, esto no me, esto no me va a dar para, para nada. Y cuando, cuando pegó la crisis fuerte, pues yo tenía, tenía 21 años, 22 años, me fui para, para San Francisco. Y, y en San Francisco ya me, me enamoré de, del mundo de la tecnología y ahí me metí en el mundo de las ventas. Y siempre la figura del mentor que, que en España... Yo te digo, estoy hablando hace 10, 15 años, no se tenía mucho, ahora se empieza a tener un poco, eh, pero en Estados Unidos está muy consolidada. Entonces, cuando empecé a hablar con gente, eh, pues dije, joder, o sea, con esta persona pues tengo muy, tengo muy buen feedback, me da ideas muy buenas, ¿te importa si queremos tomar un café una vez cada dos o tres meses y te pregunto cosas? Y entonces salen estas figuras orgánicas. Eh, la primera persona que tuvo como mentor fue, eh, se llama Derek Draper, eh, es una persona que vendió su compañía a Google y luego estuvo en el departamento de Google X eh, en los proyectos especiales, una, un, ver, un verdadero crack. Luego montó otra compañía que la vendió a Workday eh, y encima es un tío que eh, tiene un corazón enorme eh, y, y no es el típico empresario agresivo. O sea, el tío es un surfero, tiene una casa en Panamá que, que se pasa ahí la mitad del tiempo. Eh, pero es una persona que me, me ayudó mucho a, a pensar en el mundo de las ventas como... O sea, para realmente ser un estudiante de las ventas ¿no? que, que es algo que es una profesión que es algo que, que tienes que ir aprendiendo que tiene que hay que hay cierta técnica detrás de ello y así pues eh, luego me introdujo otra gente y, y, y nada pues, o sea, siempre he tenido la, la idea de, de oye, eres un alumno de las ventas hay gente que los que lo sabe muy bien tanto lo vemos de las ventas como de, del mundo de, del enterprise y tú intentas dar de vuelta a la comunidad ¿no? eh, pero, pero sí, todo empezó desde en, en, en la historia de una crisis en España, ¿no? como, como todos. Que bueno, al final, lo, como dices, ¿no? El típico manido comentario de que en China crisis es oportunidad, que yo nunca sí. he sabido si es cierto o falso, pero es verdad que cuando uno se busca las cosquillas, aunque haya una crisis, sí. se encuentra oportunidades. Así es. Sí. Oye, has hablado de, de, de que eres un alumno de las ventas, ¿no? De que ahí te empieza uh -huh. a, a picar el gusanillo. ¿Qué es lo que te atrae a ti de, de, del mundo de las ventas y sobre todo de, de, de crear estructuras de ventas tan grandes como, como sí. creas en estas organizaciones? Sí, pero, o sea, para mí la venta siempre lo veo como, eh, o sea, lo que me atrajo al mundo de las ventas desde el principio es, eh, y, y esto se lo digo a, a cualquier persona que trabaja conmigo, es en el fondo somos CEOs de nuestro negocio, ¿no? de, nuestro, de nuestro book of business. Y, y ahí tú tienes el absoluto control de qué recursos necesitas dentro de la empresa en la que trabajas para conseguir que esa venta se lleve a cabo. Eh, tanto el, el manager que tengas, como el CEO, como el equipo de producto. Y la gente de ventas buena con la que he trabajado en el pasado, que, me, que, que también hay gente que, que he liderado yo, que me han enseñado mucho más de lo que les he enseñar a ellos, eh, se, siempre enfocan la, la venta como, como un puzzle que hay que resolver y hay diferentes aspectos que, que resolver. Luego, a medida que te, que te metes en una posición de, de management y en, y en una posición de, de más de go to market y de estrategia, el puzzle se hace un poquito más complejo y, y tiene más impacto dentro de la compañía. Pero al fin y al cabo es un, es un puzzle ¿no? que, que hay que resolver. Eso es lo que, me, es lo que me, me atrae mucho. Y ese puzzle muchas veces se resuelve con, con aspectos eh, humanos, que, que yo creo que es la parte que, que me gusta a mí también, que es conocer a gente, gente nueva y, y que te cuenten un poco los challenges que tienen y, y ver cómo tu producto les puede ayudar. Qué bueno. Lo importante es a casi de ser un medio psicólogo ¿no? en la venta, del con sí. conectar con la otra sí. persona. Sí, pero no, no un psicólogo para, para engañar a la persona que compre tu producto, sino un psicólogo, un psicólogo para entender realmente cuál es la posición de, de dolor que tiene esa persona que le, que le puedes ayudar y, y si tu producto realmente le ayuda o no. O sea, yo, yo los clientes que he tenido, que, que, que luego han sido clientes míos durante 10 años, han sido gente que si les envío un email y digo, oye, estoy trabajando con este producto, es me van a decir, perfecto, vamos a hablar porque sé que me ha solucionado estos problemas en el pasado. Claro, Al final es hacer ese, ese match. Oye, tú que además has contratado a mogollón de gente de ventas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cualidades valoras tú una persona para incorporarlo en tu equipo? Porque al final nos escuchan mucho founder, eh, yo también lo he sido, y la verdad es que muchas veces los founders tenemos la historia, que es, sabemos vender, pero no sabemos de venta. Entonces no sabemos muy bien qué tenemos que buscar en alguien para crear un equipo de ventas. Sí. Eh, pues sobre todo dos, dos cosas muy importantes. Uno es la, la empatía, que es. Eh, bueno, como, como has mencionado, ese, ese aspecto de ser un, un psicólogo, ¿no? de ser eh, empático con los, con, con los dolores de cabeza que pueda tener el cliente y poder entender perfectamente qué situación estás con ese cliente para que te lo cuente o, o no. ¿no? Eh, y eso, eh, a, med a medida que haces la entrevista, pues vas viendo, a ver, o sea, puedes, puedes poner ciertas pequeñas trampas ¿no? para ver si la gente lo percibe y te lo, te lo puede decir durante el proceso. Y un segundo aspecto que es. Que hay, hay un artículo de Harvard que es un poco viejo, que es eh, ellos lo, lo llaman eh, Ego Drive, ¿no? Que es esa, esa necesidad de, de tener éxito. O sea, ya, no, ya no sea por dinero, ya no sea por por. Eh, no por otras cosas por, que la gente quiera, quiera tener éxito en ventas, sino porque porque el no tener éxito les afecta de una manera. En la, en la percepción que puede tener uno, pues que, que les afecta. ¿no? Aquí has, eh, que mencionaste un poco el, el, el tema de, de fútbol o de, de deportes. Vi un documental de, de Michael Jordan hace poco que se llama The Last Dance, eh, que habla de, de, de Michael Jordan y los, eh, el último año de su carrera. ¿no? Y ves que Michael Jordan es una persona que quería ganar siempre, que es una persona que... Ya estaba jugando a las chapas, ya estaba jugando al baloncesto, a lo que fuese, quería ganar siempre. Y porque la percepción que tenía sobre sí mismo iba a acentuarse si ganaba o no. Entonces alguien que tiene eso en el, en el mundo de las ventas, eh, pero que también tenga el aspecto de empatía y tenga el aspecto ético de, oye, no voy a ganar eh, rompiendo una relación o engañando a alguien, esa es una persona que tienes que tener en tu equipo sí o sí. Qué bueno, o sea, ir, ir a por todas, ¿no? Al final jugando limpio, sí. pero ir a por todas. Eh, es. A mí me gusta mucho este tema, aparte justo hace poco reflexionaba sobre esto, que quizás en España tú vives en eh, bueno, un ámbito más internacional, pero en España uh -huh. es como que hemos perdido un poco la, la, la mentalidad de ganar, ¿no? ¿Nos parece como sí. que, que, que ganar es malo? Que yo creo que esto es una de las cosas que en Estados Unidos y ahora empiezas a ver en otras eh, zonas como China, ¿no? Es, oye, van a por todas, ¿no? Que lo lo sí. importante que es mantener esto.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 Qué, qué buen punto. Y cómo has sido capaz de gestionar esa parte. Porque hay una parte emocional compleja en todo esto, ¿no? Que es decir, por un lado sabes que estar con gente que, que es mejor que tú te va a elevar y vas a aprender. Pero, claro, evidentemente, por otro lado, eh, esa inseguridad que te generaba. ¿Cómo la has trabajado tú para, para llegar a un punto en el que te sientas cómodo ahí? Eh, es, es un poco... Sí, es un poco abstraerse, ¿no? Y decir, por... por un ejercicio de introspección y decir por qué estoy sintiendo esto, o sea, realmente es una persona que sería buena para mi equipo. Eh, luego eh, he contratado a gente muy buena, pero también he contratado a gente mala que, que luego ha sido tóxica para el equipo. Entonces, cuando has tenido, cuando te has quemado un par de veces, pues dices, mira, a esa, a esa mano yo no la voy a jugar. ¿no? Eh, pero sí, es, eh, a veces requiere un, un poco de introspección y, y de abstraerte de los sentimientos y decir, no, no, no, vamos, vamos a centrarnos, o sea, da, da igual el, el, el ego, el yo, y vamos a centrarnos en lo que es bueno para, para lo que estamos creando. ¿no? Eh, y, y llegada a cierta madurez profesional, ya eh, la, la, la emoción o la, la inseguridad que puedas tener como profesional ya, ya tiene muy, muy poco aspecto en tus decisiones. No. Bueno, en, tu, en tu caso, con tu track record, además, que has vivido de todo, ¿no? Pues ha, ha ayudado mucho. Eh, Jorge, quería entrar ahora un poquito en Canva para entender un poquito lo que hacéis. Sí. Eh, quiero poner contexto porque yo creo que, eh, claro, para mí Canva es un producto súper... Conocido porque yo lo llevo usando mogollos de tiempo, entonces, no. pero como ahora gente no esté escuchando, imagino a la mayoría los conocerá, pero bueno, en resumen, Canva, una empresa que yo creo lleváis levantados como 570 millones de dólares, sí. una valoración por encima de 40 billones americanos, en 2021 teníais eh, 60 millones de usuarios activos al mes, varias decenas mm. de millones de usuarios de pago, vaya bicho, ¿no? Es, eh, sí, es una, es una, una empresa que está, está creciendo y está consolidándose un poco en el, en el espacio de diseño y, y estamos mirando ahora en qué más, en qué más terrenos meternos. Por ahí la, la parte de Enterprise está siendo un poco el, el nuevo objetivo que, en el que estamos ubicando muchos, eh, muchos recursos ahora. Qué bueno. Bueno. Eh... Cuéntanos un poquito sobre si algo más que quieras apuntar sobre Canva y sobre todo modelos sí. de negocio, ¿no? Porque al final ya, ya has dicho Enterprise, Canva es un producto uh -huh. B que tiene parte de B2C, B2B, cómo conviven, cu cuáles son los distintos sí. modelos. Sí, o sea, Canva eh, eh, eh, surgió de, de la mente de los, de, de los fundadores de, de Cliff y, y Melissa y luego conocieron a, a Cameron, que... Eh, que dicen que realmente esa ha sido su mejor venta porque consiguieron a, a una persona que estaba consolidada dentro de Google en eh, el producto eh, en Australia, que es que es muy difícil, eh, que hay muy poquitos puestos ahí, y consiguieron atraerle a una startup que no tenía absolutamente nada. ¿no? Entonces, crearon este producto eh, porque, eh, porque Mel eh, estaba, ella, dando clases de cómo utilizar Adobe a gente que que quería diseñar, pero que necesitaban clases. Entonces, dijo, mira, hay una manera mucho más fácil de hacerla, que es crear un producto que democratice un poco toda la parte de diseño. Eh, y la parte de democratizar eh, entró eh, realmente la parte de freemium, es decir, vamos a hacerlo lo más accesible todo posible con algunas partes premium, que es eh, si tú, Corti, has creado unos logos, unos diseños, eh, toda una parte de, de contenido. Que, que quieres subir a la plataforma y quieres cobrar por ello, pues lo subes y luego la gente lo puede comprar. Eh, luego hay ciertas partes del contenido que, que estaba accesible para, eh, eh, para la gente que pagaba, de, pues eh, cosas puntuales, pero luego creamos una licencia pro que te da acceso a toda esa parte. ¿no? Y la, la licencia pro es donde realmente explotó, ¿no? Porque todo el mundo quería acceso a ese tipo de contenido, a, a varias cosas premium que estaban haciendo dentro de la plataforma. Y, y ahí es donde explotó de, de repente se hizo una compañía de 50 millones de del punto 100, 300, hasta el punto que hemos llegado ahora, que estamos en, en un billón. y y para que te hagas una idea de, de para dónde está tirando la compañía la mundo, en el mundo del enterprise, eh, o sea, en, en diseño realmente estamos, eh, estamos muy bien asentados y, y, y diseño es, es nuestro bread and butter, ¿no? Que se dice en, en, en Estados Unidos. Pero eh, donde estamos mirando ahora es en, en toda la parte que no es diseño. Porque Canva hace una cosa muy bien, que es que todo lo que sea comunicación visual lo, lo tiene clavado, ¿no? Pero la gente no solo se comunica mediante PowerPoint. Entonces, estamos mirando eh, también eh, una especie de competidor de, de Tableau, de toda la parte de data. Pues, si, si ahora quieres visualizar eh, toda la información que tienes en un Excel, pues, que, que puedas coger el Excel y tirarlo en Canva y lo puedes visualizar de una manera mucho más, eh, mucho más bonita, mucho más eh, aplicada como lo que se cuentan historias. Estamos mirando la parte de, de, de documentos para tener un, un competidor con, con Google Docs. Eh, incluso, llegado a un punto, pues, mirar eh, todo el tema de email, ¿no? eh, Entonces, la profundidad del producto de Canva es, eh, va mucho más allá del diseño. Eh, estamos entrando ya más en el, en el mundo de, de comunicación audiovisual, ¿no? Qué bueno. ¿y, ¿Y todo esto lo, lo, lo visionáis dentro de una marca Canva uh -huh. y un producto Canva o planteáis hacer distintos productos? Porque claro, yo creo que es una, una de las grandes decisiones que hay que tomar a la hora de crecer, sí. ¿no? Es decir, lo, ¿lo meto todo en un gran producto? ¿Creo líneas? Creo... Es, es buena pregunta porque lo estamos mirando ahora eh, y lo estamos mirando porque eh, hemos entrado en Europa a través de, de varias adquisiciones. Entonces, hemos... Hemos comprado una compañía en, en Londres que se llama Flourish, que, que se, se encarga en toda la parte de, de Visual Data. Una, una compañía en Austria, otra en República Checa. Todas las adquisiciones que hemos hecho en Cama de hecho, son en Europa. Y son compañías que hacen una, un aspecto de, de algo que queremos meter dentro de la plataforma muy bien. ¿no? Entonces, la compañía está en, en Austria. Eh, lo que hacen es eh, tener un producto que se llama Remove Background, ¿no? que, es que, que te quitan el background de las fotos, de los vídeos, de todo. Y esa compañía en sí es una compañía de 30 millones a, a, a RR, ¿no? Entonces, es una compañía que podemos eh, tener como un, como un stand alone. ¿no? Eh, pues como Salesforce tiene Slack o, o tienen, tienen Tableau o tienen estos productos. Lo que pasa es que la, la filosofía de, de Mel y Cliff es eh, vamos a crear una plataforma donde todo el mundo puede hacer todo. ¿no? Eh, entonces, ahora mismo se están vendiendo por separado, pero estamos sobre todo enfocando cómo traer el valor de estas herramientas en la plataforma principal, ¿no? que, es, que es Canva. Eh, y, y poquito a poco, esa va a ser eh, la, la, o sea, la trayectoria de cualquier producto que lancemos, es cómo podemos integrarlo me mejor. No llegar no a llegará un punto que esté también integrado como Microsoft, creo, como todo el suite de producto hablando con, consigo mismo, pero si sí llegan a un punto en que sea como Google, ¿no? Que más o menos, eh, pues el email habla con Docs y Docs habla con, con Calendar y un poco así. Qué chulo. Oye, y, y, y tú, cómo al final llevas toda la parte de, de MEA, ¿no? Sí. Eres el jefe de, de MEA. ¿Has estado sí. participando en estas adquisiciones? ¿Has entrado ya después de las adquisiciones? ¿Cómo, cómo ha sido tu relación con, con estas adquisiciones en Europa? Pues yo entré, eh, cuando se hicieron dos de ellas, la de Londres, eh, tuvo un papel bastante activo, que era eh, un poco la, por, por una parte, de la negociación. Eh, segundo, una vez ya se hicieron parte de nuestra compañía, cómo hacíamos toda la integración de los equipos de, de, de customer facing. Y luego toda la parte de operacional, eh, que cuando, cuando compras una compañía, eh, pues, o sea, realmente entra todo el trabajo de cómo integras bien acompañar. compañía. Y luego hay una parte de, de cultura, ¿no? Que no, no queremos diseminar la cultura de la empresa que hemos, que hemos adquirido, pero queremos asimilar algunos aspectos y, y darles algunos aspectos de la, de la cultura de Cama también. Eh, entonces, ahora con las, las tres compañías eh, que hemos adquirido, pues, estamos en una fase de identificar cuál es la compañía de, de, cuál es la cultura de esa compañía, cuál es la cultura que queremos instalar en Europa. Y cuál es la cultura de Canva y cuál es el, el sabor eh, un, específico que queremos para cada región. ¿no? Qué chulo. ¿Qué, qué aprendizajes tenía? Yo estoy seguro que claro, en estos procesos se tienen que aprender cosas. ¿Qué, qué has aprendido desde la perspectiva de, de persona que adquiere una, una compañía ¿no? de, o de Canva queriendo otra compañía? Incluso, ¿qué consejos a, puedes dar? Has aprendido desde el otro lado. ¿no? Si algún día eh, a ti como emprendedor te vinieran a comprar, ¿qué cosas tendrías en cuenta después de tu experiencia? Bueno, yo estaba, yo estaba en el otro lado, porque eh, tanto la compañía con la que estuve en San Francisco Solts y como, como luego la PIC, eh, fuimos, fuimos adquisiciones, ¿no? Eh, entonces, para mí era increíblemente importante que, que entrando a la hora de, de comprar una empresa, tuviésemos un plan de acción eh, y una resolución para cada una de las personas de la empresa y cada uno de los equipos, que, eh, que tuviésemos también muy claro, cómo íbamos a integrar los productos dentro de, de Canva y, y luego toda la parte de, de cultura, ¿no? que, es, que es lo más importante. Es, es muy disruptivo comprar una empresa y de repente, pues, ahora sois Canva. Eh, y, entonces, ese aspecto eh, lo, lo tenía muy, muy, muy en mente a la hora de, de hablar con la compañía, que se sintiesen cómodos, que les, les enseñásemos el plan para cada uno de los equipos. y y te digo, eh, ojalá hubiese tenido esa experiencia cuando nos, nos adquirieron en, en Olapic o en las anteriores empresas, porque no, no fue así. Muchas veces las adquisiciones son para conseguir la tecnología y ya está, y se quedan los equipos un poco descolgados. Sí, bueno, de hecho, a ver, no tengo ni idea, pero yo me acuerdo de la adquisición de Olapic por Monotype. Luego, eh, poco tiempo después, fue como, uh -huh. no sé si no se continuó el producto, pero había como eh, noticias raras en el mercado acerca de lo que iba a pasar con, con Olapic, ¿no? O algo así. Sí, es un, eh, eh, entraba dentro eh, entraba muy bien dentro de la estrategia de Monotype. Eh, eh, entonces, Monotype tenía un producto que era eh, to, o sea, toda la parte visual de las compañías por la parte de, de fonts. Eh, y, y luego querían expandir su portfolio de compañías que estaban haciendo cosas visuales. ¿no? La PIC, obviamente, era un player muy fuerte dentro de ese mercado. Y luego ellos no supieron ejecutar un poco la visión que tenían los fundadores más, más adelante. Eh, el momento que estuvieron los fundadores, fenomenal, pero en el momento que ya se descolgaron, pues el, el producto perdió un poco de fuelle. Y, y ahora pues eh, se vendió a otra compañía y se revendió eh, y, y ha, ha quedado un poco el, el esqueleto de lo que fue la, la, la empresa, ¿no? Claro. Yo creo, vamos, y a lo mejor tú tienes otra opinión, pero muchas veces te da la sensación de que a lo mejor, oye, estás en el mismo espectro, me compro una compañía dentro del mismo espectro, pero a lo mejor el, el cliente comprador no es tan fácil, ¿no? Porque al final, o la pica hacia sí. algo muy concreto, ¿no? De integración de contenido de redes sociales en, en un e-commerce, por ejemplo, o algo así, para Bien. integrar eh, contenido generado por el usuario, que dentro de que sea mundo visual, a mí se me queda como muy alejado del mundo fuentes, mundo un poquito más... Porque, claro, los ejemplos que tú has puesto ahora de Olapic, de Ola o sea, de, de Ola pic, no, perdona, de, de Canva, sí que, por lo que has dicho, remove background, pues, yo, de hecho, yo juraría, no sé si lo he usado ya dentro de Canva como una funcionalidad, no, pero es muy común, arrastro sí. un algo, quiero que me quites el fondo porque voy a usar mi foto, que toman en vacaciones, pero voy a poner un fondo del espacio. Y eso dentro justo. de Canva tiene mucho sentido, ¿no? Y dices, ostras, que es un, una, una feature que yo quiero tener. Sí, justo, sí, y... y... Y antes de hacer la compra tienes que tener muy clara, pues, un poco la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Este va a ser un stand -alone, un, eh, un producto standalone que, que va a generar beneficios y ya está, tipo, tipo Slack o Tableau dentro de, del ambiente de Salesforce o va a ser un producto muy integrado como, como, como el de background remover, ¿no? Que, que, como has visto, es un producto que hemos integrado ya dentro de Canva y ya la gente lo puede utilizar. Qué bueno. Oye, además de estas adquisiciones, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu rol? Eh? De, claro, por head, head of FMEA de una compañía como Canva, yo creo que puede ser tan amplio como uno quiera. ¿no? ¿Qué, qué, qué, es, qué es tu día a día? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué, qué es lo que te preocupa cada día? Sí, pues, pues mira, justo antes de, de, de saltar con a hablar contigo, estaba hablando con, con los fundadores y les estaba un poco contando lo que he hecho los últimos meses. Y... Eh, y justo les, les decía que, que tres cosas principalmente, el 50% de mi tiempo lo he dedicado a, a contratación, eh, entonces estamos eh, contratando muchísimo en, en nuestra oficina de Londres, eh, tanto, tanto así que, que, eh, que tenemos que expandir el edificio. ¿no? Entonces eh, tenemos 50 roles abiertos para, eh, para gente dedicada a nuestros tres principales mercados ahora mismo, que son eh, Francia, Reino Unido y Alemania. Y eh, luego, segundo, eh, cosas muy puntuales estratégicas. Eh, pues Tenemos un partnership con, con FIFA, tenemos un partnership con Samsung para toda la parte de pre-installs. Eh, y luego, eh, tercero, que he estado dedicando bastante tiempo a la, a la parte de, de estrategia y go-to-market. Hemos, hemos cambiado un poco cómo hacemos el, el go-to-market. Y, de hecho, va a ser un go to market más similar a, a Miro. Por eso estuve las, estuve las dos últimas semanas en, en Sydney eh, decidiendo, eh, pues, oye, pues, a, así es como vamos a vender a partir de ahora. Esto es como que estos son los recursos que necesitamos de producto. Estos son los dashboards que necesitamos que construáis. Eh, es un poco, un poco así. A medida que vaya creando un equipo, o sea, hi, la parte de hiring siempre va a ser de contratación, siempre va a ser increíblemente importante. Y en todos los roles en los que he hecho, siempre dedico entre un 30 a un 50 de mi, de mi tiempo, según según los puestos que tenga abierto. Eh, y luego la parte de estrategia también ¿no? de, de decir, eh, bueno, pues, vamos a testear esto, vamos a probar esto. Eh, y eso, es, eso siempre es continuo. Eh, eso no hay, o sea, no, no hay un momento que digas, vale, hasta aquí ha llegado la parte de estrategia. ¿no? Sí, es un ongoing. En la parte de hiring, que al final es muy importante, como dices, eh, ¿Te metes en todas las contrataciones o, o ¿cómo haces el, el, en qué momento te metes tú? Porque, claro, como has dicho 50 posiciones abiertas ¿no? que tenéis ahora. Eso te puede llevar absolutamente todo el tiempo si, si hace falta, ¿no? Sí. Eh, hay, roles que, que hay, hay roles que son más críticos eh, para, para la compañía en la que estamos. Eh, pues si voy a contratar a alguien que va a llevar un equipo de 20 personas, pues quiero asegurarme de que, de que esa persona sea un fenómeno. ¿no? Eh, y luego eh, hay momentos más críticos de contratación en los que sí es importante que la persona que esté creando el equipo esté ahí. Eh, yo creo que en el momento que estamos en Canva, en Europa, es uno de esos momentos críticos, que es que vamos a... O sea, vamos a Crear el equipo desde cero, ¿no? Entonces tenemos el, el equipo fundador que estamos contratando ahora, van a ser todo el equipo que va, que va a marcar eh, la cultura, el modo de trabajar, el, un poco el, el nivel de, de excelencia del equipo. Entonces en eso sí que estoy en todas las entrevistas, ya sea desde, desde un SDR que está empezando hasta, hasta el, último, eh, eh, el último director que vamos a contratar. Qué bueno. Esto es aquí aprendizaje también para los fondos que, que, que nos gusta el hearing, pero muchas veces nos escaqueamos de, de algunas. Y lo importante, sí. ¿no? ¿Eh? Que es que es estar para lo que has dicho tú, para asegurarte que la cultura eh, pervive después de ti. Eh, hay una cosa que, que se dice mucho y luego es muy complicado ejecutar, que es oye sobre todo en perfiles de ventas, aunque aplica a todos, es el, es el contrata despacio, despide rápido. Uh -huh. ¿Tú cómo tomas una decisión de cuando alguien... O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas te das cuenta de que alguien no encaja, no funciona para saber si lo tienes que despedir sí. rápido? ¿Y cómo de rápido despides o, o no te encaja esa filosofía? Eh, sí me encaja en cierto sentido y hay, hay cosas que... que que hay que perfilar un poco. Eh, en, las, en las cosas que sí me encaja, en las que es un despido automático, si, si no encaja la cultura, si es alguien que, eh, un poco de, de, la, de la parte que hablábamos, ¿no? es una parte que, que no tiene un planteamiento ético a, a la hora de vender, eh, que no tiene al, al, a, a, vamos a, a sus compañeros y al cliente en mente en todo momento, esa eh, para mí no es, no es negociable. Esa persona no, no puede seguir en mi equipo. Eh, Luego, hay, hay aspectos de, de underperformance, si alguien no está consiguiendo su número, que, que hay que indagar un poco más, ¿no? Eh, eh, y y pues la, la parte de management, de, vamos, una, un consejo que tuve de un mentor, eh, se llama Lo Tony, que se está llevando, eh, bueno, también es, es, es ex Google, pero ahora está llevando todo un fondo de inversión en, en, en San Francisco dijo La parte de, de management es la combinación de dos cosas. Una parte es eh, dirección, que es eh, dar el, el conocimiento necesario para que alguien pueda cumplir su, su función. Eh, y otra parte es la parte de, de apoyo, ¿no? de dar el apoyo emocional para, para alguien en los momentos de, de en la, monta en la montaña rusa, que es, son las ventas. ¿no? Eh, lo peor que puedes hacer es darle dirección a alguien que no la necesita, porque ahí es cuando la gente se sienta micromanaged, ¿no? dicen, si esto lo sé hacer, ¿por qué me están diciendo cómo lo tengo que hacer? O no dar apoyo a alguien que lo necesita. ¿no? Entonces, cuando, cuando ves que alguien no está cumpliendo, eh, hay que ver si, si le has dado la dosis adecuada de dirección o le has dado la dosis adecuada de, de, de apoyo también. Eh, luego hay una, hay una cosa que me que estoy aplicando mucho también ahora, que se llama eh, Situational Leadership. Y esto es, eh, es un cuadrante que dice un poco la, la voluntad y la habilidad de esa persona. Entonces, el, el empleado ideal eh, tiene una voluntad enorme de, de conseguir objetivos y si tiene ese hambre y, y también tiene la habilidad para hacerlo. Entonces, es un empleado que, que va a tener éxito sí o sí. Luego hay, hay empleados que no tienen ninguna voluntad, tienen todo el conocimiento, pero no realmente son, eh, ha, ha pasado algo que ha, hecho, que ha hecho que pierdan un poco ese fuelle. Eh, y luego hay eh, un poco el, el, el empleado que no tiene ninguna de las dos, que se es también fuera eh, automáticamente. Y el empleado que, que tiene toda la voluntad, pero no tiene el conocimiento. Y esos suelen ser empleados nuevos, empleados que, que igual les ha faltado un manager muy bueno. Entonces, los que, los que están en el cuadrante, en esos, esos dos cuadrantes de tiene, tiene la, la voluntad pero no tiene el conocimiento, pues darle todo el conocimiento posible y ponerle un mentor dentro de la compañía y que le, que le ayude y pueda conseguir el, el, el conocimiento para ver si entra dentro del cuadrante de esta persona, lo tiene la voluntad y, y lo puede hacer muy bien. Y a la persona que no tiene voluntad, pues entender bien qué está pasando, si, si está en el rol adecuado, si está en la empresa adecuada, si ha, si ha sido algo que le ha desmotivado o o simplemente necesita una dosis de C de, de, de la compañía, de, del manager que tenga. Eso pues, puede ser un 50-50, ¿no? Hay gente que simplemente que ya lleva en el rol cuatro años y no ha perdido un poco el folle, o, o gente que realmente necesita un boost y necesita un plan claro de, de cómo van a conseguir su próximo objetivo personal. Oye, qué chulo y qué, y qué herramienta tan, tan útil, porque a, a veces sí. metemos a todo el mundo en el mismo saco y eso te da un poco una perspectiva de, de por dónde tienes que atacar. En sí. esta parte... Eh, ¿Cómo documentáis los procesos de, de eventos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedes contarnos que nos ayude a, a transmitir mejor mm -hmm. conocimiento? Porque es verdad, y esto yo lo he visto mil veces y lo he hecho yo incluso, le metes a alguien a vender, le cuentas un poco de tu producto y le dices, ¡hala, campeón, a vender! Sí, eh, en, la, en la parte de, de educación… Eh... Yo soy, yo soy muy quisquilloso porque le, eh, siempre intento... Eh, vamos yo, yo personalmente intento aprender todo lo posible de, de, de mis empleados y, y espero que mis empleados intentan aprender todo lo posible que, que tenemos dentro de la compañía. Dado eso, les tenemos que dar las herramientas adecuadas. Entonces, es, eh, eh, por una parte tenemos un, un eh, LMS que utilizamos bastante... Eh, que se llama Lessonly, y ahí tienen toda, todo el conocimiento, eh, pues, con, con vídeos y lecciones y, y todo lo que eh, es el producto, eh, que eso es un poco toda la parte de asíncrona, ¿no? Pues, oye, tienes esto, puedes ir ahí a aprender. Eh, luego, eh, la parte de aprendizaje de dentro del día a día, eh, pues, eh, utilizamos eh, Gong que Gong eh, básicamente graba todas las llamadas que están ocurriendo dentro de la empresa, eh, las transcribe, entonces tú puedes buscar cosas muy específicas. Y, si decimos, oye, este mes queremos que, que, que habléis de, de Remove Background, entonces luego tú eh, dentro de Gong buscas y te dice cuántas veces se ha mencionado Remove Background. Oye, dentro de las llamadas queremos que escuchéis más de lo que estáis hablando pues ahí puedes ver el porcentaje de lo que está hablando uno frente a otro. Entonces, esas cosas son cosas que luego a la, a la hora de, de nuestros one-on-ones con, con los empleados, pues miramos, eh, vamos a revisar una llamada en Go, vamos a revisar una, una lección de Lessonly. Y luego tenemos una, una herramienta que se llama Guru, eh, que ahí tienes el conocimiento colectivo de toda la empresa. Y esa herramienta es, es clave, porque cualquier persona que, que cree algo o ponga algo, eh, o sea, un poco el, la, la idea de, de Guru es que hay una persona en la empresa que sabe hacer algo mejor que nadie ¿no? eh, y seguramente no lo esté compartiendo. Entonces, que lo suban a la plataforma y ellos son dueños de ese conocimiento. Y ese conocimiento lo puede acceder cualquier persona dentro de, de la empresa. Y, y siempre que hay algo que, que veo que a un empleado le falla, pues digo, mira, pues aquí tienes el artículo de, de Guru y aquí tienes una llamada de Gong que funciona muy bien para reflejar eso. Y aquí tienes la lección que hablamos eso en, en Lessonly. Entonces, todos los recursos los tienen eh, accesibles. Y, y como te mencionaba antes, es la, el manager es el encargado de ver qué parte de, de la dirección necesita, o sea, qué parte del conocimiento necesita de el empleado para llegar al, al siguiente punto, al siguiente nivel de su profesión, ¿no? Qué bien articulado. Y la de bueno, aquí salen cosas. Me ha gustado mucho sí. cómo lo tienes eh, planteado. Sobre todo lo, lo de analizar las llamadas, porque bien. cuando has dicho el porcentaje de tiempo que hablas versus escucha, ya se me, se me ocurren cosas que pasan. sí. <risa> Que es muy, muy típico. Eh, ¿Cómo estructuráis la, la, la venta? En, o sea, porque entiendo, que claro, tenéis una parte B2C, que al final entiendo mucho que es sí. marketing, ¿no? Visibilidad de... Pero la parte B2B entiendo que hay un, un tema de, de estructurar el proceso, ¿no? Habrá gente que se encargue de encontrar las empresas, otros que llamen, sí. lo tenéis separado por roles. ¿Cómo lo tenéis montado? Es una venta muy... Eh, es, es una meta un poco muy específica para Canva. Y te digo eso porque eh, Canva hoy en día o sea, prácticamente está, lo, lo utilizan todas las empresas, ¿no? pero, pero en algunas empresas hay cinco empleados que lo están utilizando y en otras empresas hay 5.000. ¿no? Entonces, eh, por una parte tenemos la, la, el rol del de, de SDR que es la persona encargada de hablar con, con esos cinco dentro de una empresa, ver cómo lo están utilizando y, y ver si son si tienen todas las herramientas posibles para expandir ese crecimiento. ¿no? Eh, y, y luego tenemos el account executive, que por otro lado está vendiendo por arriba. ¿no? Eh, hay... Eh, hay una metodología de ventas que, bueno, que realmente no es tan aplicable a, a Canva, pero que habla de above the line and below the line. ¿no? Above the line son pues, los directivos generales, eh, los, los directores de empresa, o sea, gente que, que no son usuarios de Canva, pero que van a tomar la decisión de cómo vender Canva. And below the line son, pues, si, si tú y yo estamos utilizando Canva y lo queremos, vamos a ir a nuestro jefe y le, estamos, le vamos a decir, oye, que necesito, necesito esta herramienta para poder funcionar. Entonces, nuestros Academy Securities están vendiendo de, de arriba a abajo y nuestros SDRs de, de abajo a arriba, ¿no? Eh, entonces, hay, hay veces que, que el director general se enamora de nuestra herramienta y hace el deployment por toda la empresa y hay veces que el SDR realmente es el héroe, ¿no? Porque ha, ha generado tantos usuarios dentro de la empresa que ya es demasiado grande para que lo apaguen, ¿no? Había, siempre le digo a mis empleados, tiene que ser... Un producto que la gente ama tanto que, que se irían de su trabajo si les apagan Canva mañana. ¿no? Me encanta, me encanta esta parte de, de, de eso, ¿no? De, de hacer que el uso sea tan brutal dentro de la compañía que, bueno, pues esto ya, ya nos, nos lo metemos a, a saco. ¿Qué, ¿Cuál es el deal medio en estos casos? ¿Tenéis me, he estimado un, un tamaño de deal, número de personas? Porque claro, entiendo que cuando un CEO de una compañía decide o no. quien sea a alto nivel elige usar Canva, es un, un deal grande para vosotros, ¿no? Sí. Sí, es, eh, esa, esa pregunta es difícil porque un, un deal medio, te, o sea, podemos tener o muchos pequeñitos y, o, o uno, uno muy grande. Eh, pero no, normalmente empezamos a, a, a traer recursos para los, para, para los clientes a partir de los 40, 50 mil euros anuales. Y, y a partir de ese nivel, pues, eh, pues, ya empieza a entrar un account executive, ¿no? A ver qué otros equipos deberían estar utilizándolo. Hay compañías que, que tenemos dentro de, eh, dentro de Canva, pues, como, como FedEx o, o Santander, que lo están utilizando eh, a través de, de casi toda la compañía, que son millones de dólares, ¿no? eh, en, en el caso de o la Executive, eh, porque, claro, entiendo que el, eh, el SDR sí, sí que ataca siempre usuarios de la plataforma. En el caso de la mm. Consecutive, ¿también os fijáis en ataca empresas que ya sabéis que están usando Canva o, o sí. el flujo de dentro siempre? Siempre usan Canva, ¿no? Sí, eh, que hay, hay una nueva tendencia, la, la habrás oído muchísimas veces, que es Product-Led Growth, no que sí. que es eh, que la, popular, la popularizó Slack, eh, porque Slack fue como, una, como un virus, ¿no? De pronto lo está utilizando uno, se lo comparte con un compañero y de repente empieza a crecer, a crecer, a crecer. Eh, o compañías como Atlassian o este tipo de compañías. Eh. Lo vi, lo vi en, en su mayor exponente en Miro, eh, cuando estuve en, en Miro... Mira, una compañía que, que crecía tanto lo, todos los meses que, que no, no llegábamos a enviar el, el invoice, ¿no? Que, que muchas veces, digamos, no, nuestro, el retraso era nuestro, que no llegábamos a, a, a, al cliente eh, a tiempo. Y luego en Canva es, una, es, es mixto. O sea, hay, hay product -led growth sin duda, eh, pero llegado a un tamaño. Eh, es cuando se activa la, la segunda parte, ¿no? Es más, más allá de la parte de arriba de la, de la línea, que es cuando las, las, las empresas dicen, oye, esto eh, se nos está yendo de las manos. Vamos a hacer un, un proceso de compras eh, oficial, vamos a traer gente de seguridad, vamos a traer gente de, de, de que hable nuestros equipos legales y vamos a ver cómo hacemos que, que sea un producto aprobado por la empresa. Qué bueno. Pero claro, cómo te cambia la película, o sea, entre comillas, el tener los leads eh, que ya conocen tu producto, que ya sí. los tienes localizados. Eh, ¿Cómo de importante es aquí el, el, que tu freemium sea tan generoso? Porque en el caso de Canva, tú os has dicho sí. que un usuario pues como yo, sí, para hacer tus cosas, no, no tienes por qué pagar Canva más que te encapriches de algún recurso sí. eh, y que encima lo puedes pagar eh, sobre la marcha. Pero es que es muy generoso. O sea, ent entiendo que al final es como un caballo de Troya, ¿no? Es úsame que ya llegará el sí. momento en el que pagues por ello. Sí, o sea, nuestro fa facilita mucho, o sea, las conversaciones dejan de ser eh, frías, ¿no? Eh, yo, o sea, yo, yo te llamo y digo, oye, Corti, eso está utilizando esto. Eh, ¿Qué te parece? Y muchas veces hablamos con gente y dice no, no, es que lo utilicé para el cumpleaños de, de mi hija, ¿no? Eh, y decimos, vale, pues lo has utilizado para este aspecto, pues imagínate lo que puedes hacer para, para el mundo empresarial, ¿no? Eh, entonces facilita mucho la conversación. Claro. Has hablado antes de, me lo apunto, porque me ha parecido súper chulo, el tema de los pre-installs, ¿no? Me, me sí. en, en, en, con el nombre te haces una idea. ¿Cómo importante es este canal? ¿Qué es exactamente y cómo lo trabajáis? Pues ese canal lo experimenté por primera vez cuando trabajaba en Facebook. Entonces, Facebook tiene una parte de preinstal install súper fuerte, que es tú, tú te vas y te compras un, un, un móvil pues eso, con, con Samsung o con Apple o, o un móvil de, de Movistar y ya directamente tienes el logo de Facebook, el app de Facebook o de Instagram o de, o de WhatsApp. Entonces, con, con Facebook nos, nos solucionó muchísimas cosas. Eh, Luego con, con Miro empezamos a hacer alguna parte de preinstalls installs pero, pero no, no era un objetivo muy, muy, muy clave. Y ahora con, con Canva, eh, con empresas que, que quieren hacer el branding un poco de, oye, somos la, la empresa eh, favorita para los diseñadores o para la gente que se comunica de una manera visual, pues eh, automáticamente instala en el app, eh, de, en el desktop o en el, o en el app del, del móvil. Eh, y ahí, eh, pues, pues eso, preinstalas con, con Lenovo, con Samsung, con, con Apple. Estamos empezando a hablar de, de cómo hacemos que, que todos los Macs incluyan Canva dentro de su, de su dispositivo. Eh, no, no, también nos facilita muchísimo las cosas porque la gente ya lo, lo tiene instalado, lo utilizan por curiosidad y ya se enamoran de la herramienta. Qué chulo. ¿Y, y cómo se trabaja esto a nivel de, de oportunidad? Me refiero... Mm. O pagáis, os pagan, hay un intercambio. Es que, claro, como ves el beneficio por los dos lados, eh, me gustaría entender sí. cómo es el modelo ¿no? de poder generar una oportunidad de este tipo. Los acuerdos son un poco diferentes según la, según la compañía. Entonces, hay, hay compañías que, que dicen, oye, nos, nos, eh, nos facilitáis algunos aspectos de, dentro de... De, de la parte de, de pre eh, es decir, nos dais acceso a, a vuestro roadmap para ver cómo nosotros eh, también podemos influenciarlo y, y ayudaros en, en ese aspecto. Hay compañías que directamente te pasan un recibo y eso, esto es para ser patrocinador de, de, pues de esta compañía. Eh, y luego hay compañías que siempre dicen, vamos a acordar un, una, una cantidad de campañas de marketing juntos porque nos interesa asociarnos a vuestra marca. Y pues, es una marca relevante que está creciendo. Y, y pues, hacéis un par de entrevistas con nosotros o, o habláis de, dentro de vuestras campañas de PR, habláis de nuestra compañía como un partner eh, más. Es, esas son las que son, son más fáciles, ¿no? Porque no, eh, no, no nos encanta. Somos se dice? un partnership first company e intentamos a, asociarnos con compañías que, que quieren simplemente. Crear valor para su marca y para la nuestra. Claro, al final, la típica situación win-win, ¿no? Sal salimos ganando sí. los dos, trabajamos juntos, eh, trabajo con marcas que molan. ¿Trabajáis en algún otro tipo de canal de este tipo que es como partnership, ¿no? canal de distribución? ¿Hay alguna otra cosa que os funcione? Sí, hay, hay algunas que están, eh, que están ya en vivo. Estamos patrocinando a varios equipos dentro de, de la NBA en Estados Unidos. Eh, estamos patrocinando un equipo de fútbol eh, eh, joder, me, me va a matar mi equipo pero no me acuerdo los nombres de, de equipos de fútbol dentro de, de, de la liga de Estados Unidos y eh, estamos empezando a hablar con equipos dentro de la liga española, con FIFA con eh, eh, con la Premier en, en Reino Unido eh, y eso, eh, pues eso son, son partnerships estratégicos para tener visibilidad dentro de Europa que en en Europa, más o menos, se conoce Canva, pero no con el fervor con el que se conoce en Australia y, sin duda, en Estados Unidos. ¿no? Eh, que ahí Llegas al aeropuerto y de pronto hay, un, hay un logo muy grande, hay anuncios de Canva, es, eh, o sea, se, se conoce un poquito más. ¿Y, ¿Y cómo mides el retorno? Porque, por ejemplo, todos los equipos de fútbol, lo veía el otro día con la gente de Platzi, que, que, que es una escuela de Latinoamérica, y están patrocinando el Granada, que dije, flipas, ¿sabes? Que mola, mola mucho. Y, y, y dices, tiene sentido, pero. ¿Cómo mides el retorno de, de una acción de este tipo? Es, eh, es, es, es complicado. Algunos aspectos son complicados, otros son muy fáciles. Eh, con, con el Manchester United, por ejemplo, vamos a empezar un, un partnership, eh, pues que vamos a poner anuncios, y ahí, eh, tanto online como offline, y ahí lo, lo mides a través de los canales tradicionales. ¿no? Pues en, en offline, cuando sale un anuncio, eh, ya sea en el estadio o ya sea en, en un partido, pues ves ves eh, las visitas eh, a, a la página, si sí hay un, un uptech, eh, on, eh, online también. Eh, luego hay ciertas cosas que son un, un poco más difíciles, ¿no? que es, eh, pues, si, si pones un anuncio físico en la tienda del Manchester United, ahí cómo, cómo lo vas viendo. Eh, eso sí que tenemos un equipo muy, muy específico de, de analistas que van, van hablando con el equipo de Manchester United y, y, y corregimos un poco la medición de, del partnership. Y a final de año, pues, me decimos, oye, hemos invertido tanto, de, hemos sacado tantos usuarios. Este es el precio por usuario que, que nos, nos, nos dijo el Manchester United, pues, nos, nos, nos vale. Y bueno, al final sacáis un CAC. Eso me ha gustado. Eso, eso, eso <risa> sí, sí, sí, sí. <risa> Qué chulo. Oye, hablabas antes del go-to-market y todo esto está re relacionado. Eh, ¿Qué nos puedes contar a nivel de...? de, de sobre todo, ¿cómo lo planteas? no cuando, cuando has llegado a Canva o cuando has estado en otra compañía... Mm. ¿cómo creas un go to market para, eh, con los retos que te ponen? Porque a mí es la, de las partes más complejas que hay, ¿no? Porque al final puedes hacer mil cosas, claro. pero ¿cuáles son las que me van a funcionar? ¿En qué orden las tengo que hacer? ¿Cómo, cómo lo planteas tú? Sí. Eh, o sea, cuando entras en Europa, el, el, o al sea, el principio el error que tiene la gente que, que viene de Estados Unidos y empieza en, en Europa es enfocar Europa como, como un mercado. ¿no? Eh, bueno, digo eh, Europa, eh, eh, EMEA, que ¿no? es eh, Oriente Medio y, y África.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 Vamos a expandir a, a sur de Europa, donde eh, pues montaremos una oficina aquí en, aquí en España, eh, en, en la parte del de Nordics y en la parte de Oriente Medio. Pero para responder tu pregunta, o sea, centralizar muy bien los mercados que necesitas, eh, eh, necesitas eh, localize, o sea, necesitas gente en, en esos mercados, eh, entender bien el impacto que va a tener eso en la compañía, los recursos que necesitas y poquito a poco es, eh, extraer esos, esos mercados. Esa es la parte de, de la parte de ventas. Luego, en la parte de marketing, dices, vale, ¿cuáles son los tres retos que tenemos de marketing y, y, y qué necesitamos para, para alcanzar eh, eso? Eh, para Canva, como estamos contratando tanto, yo creo que los, los retos que tenemos, por una parte, es eh, nuestra marca como, como compañía, que contratadora, ¿no? Que no, la gente no nos conoce. En, en un mercado como Reino Unido, pues, con, competimos con, con Google, competimos con Facebook, eh, competimos con Salesforce. En, en Francia competimos con gente que lleva 5, 6, 10 años en la misma empresa. En Alemania también. Entonces, son, ¿cómo nos vamos a, a conocer en esos mercados como, como, como compañía? Segundo, ¿cómo nos vamos a conocer como... Como compañía que trabaja con otras compañías, no como compañía que trabaja solo con equipos de social media. Y tercero, cómo podemos hacer que la gente eh, nos conoce, nos conozca más allá de la parte de diseño. ¿no? Es decir, si tú estás en equipo de finanzas, ¿cómo, cómo puedes utilizar Canva? Eh, entonces, cualquier theme, que, eh, cualquier iniciativa de marketing que, que nos ayude con esos tres teams, nos, nos va a ayudar mucho, ¿no? Oye, me, me flipa que la primera sea la de, la de empresa de contratación, ¿no? O sea, me refiero a que, que, que se en Canva como un sitio donde ir a trabajar, que, que ese es el primer objetivo. Sí, sí. sí ya te digo, nos, nos conocen muchísimo en Estados Unidos, en, en Australia. Eh, aquí menos. Entonces, muchas veces cuando, cuando hablamos con gente, dices, pero sí, yo no soy diseñador, ¿para qué voy a trabajar en Canva? No, no, no, pero es que tenemos toda una, una parte de, de go to market, una parte de ventas, una parte de customer success en la que puedes trabajar. Claro. Ya, ya yéndonos a mejor experiencias previas y, y para cualquier SaaS que nos esté escuchando, es que, claro, vender SaaS es siempre luego más complicado de lo que parece, ¿no? no eh, sí. ¿Qué consejos darías o qué cosas has aprendido tú que puedas generalizar otros SaaS para, para conseguir traccionar mejor la, las ventas en equipos de ventas que venden un SaaS? Sí, de, de, desde el punto de vista de, del vendedor, eh, lo primero es... Eh, eso. Casi olvídate de, de, de tu producto y enfócate en el cliente, ¿no? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está sufriendo el cliente? ¿Y por qué, por qué debería estar hablando contigo? Eh, la, la gente que tiene esa empatía, la gente que, que puede sentarse a hablar y, y, y ser una, un experto en, en, en esa temática va a llegar mucho, mucho más lejos, ¿no? Eh, bueno, en la parte del experto también yo creo que es que es que súper es importante porque la, la, la gente que tiene problemas no quiere hablar con alguien de ventas. O sea, nadie quiere hablar con la gente de ventas, quiere hablar con un experto que les, que les enseñe algo de su negocio, de su, eh, no, de, de su field, eh, que le vaya a totalmente dejar pasmado y diga, mira, no... No, no, no sé ni qué producto ofreces, pero sé que esta persona me ha ofrecido una perspectiva totalmente diferente que no había entendido y, y a ver cómo me puede solucionar el problema que dice que me puede solucionar. Eh, eso está muy bien reflejado en el, en el libro este de, de Challenger Sale, que, que habla de, de los perfiles de ventas y es la gente que, que puede ir y contarle a alguien algo sobre su compañía la que normalmente atrae ese cliente. Y, y luego enfocar la, la venta no como, eh, de nuevo, no como te estoy vendiendo un producto, sino como compañía A y compañía B, van a ser partners eh, tecnológicos y se van a ayudar mutuamente en el futuro para, para ciertas cosas. Esto, eh, esto hacía menos en, en la que Esto fue, fue algo que, que, que aprendí realmente en, en Facebook. En Facebook es muy fácil porque las, Facebook tiene una suite de productos que, que las compañías se pueden beneficiar. Pero ir a, ir a una compañía como Telefónica y decirles, mira, eh, sabéis perfectamente lo que hacemos, pero somos, vamos a ser vuestro partner tecnológico y, y cuando tengáis un problema, eh, traérnoslo porque igual te podemos ofrecer una solución bastante específica a lo que podemos hacer. Eh, luego trabajando en Miro, trabajando en, en Canva eh, He aplicado este sistema y funciona muy, muy, muy bien eh, Porque ya bajan a guardia y dicen Vale, si, si no me puedes solucionar el problema pues Realmente no hay nada que comprar Entonces mantenemos eh, pues, una conversación entre, entre dos iguales y ya está eh, Y yo creo que con, con esas tres cosas te, te va a poner un poquito más allá de, de la competencia Que solo está enfocada en a ver cómo puedo colar mi producto Dentro de esta compañía Qué bueno, si es que es así. Pero al final lo que has dicho tú, tú como comprador lo que quieres es que te solucionen problemas. O sea, en el claro. fondo, mu muchas veces lo que compras te da igual. Oye, si me consigues resolución este problema o me consigues que aumente un 10% de mis ventas, me da igual que sea magia negra, que tecnología, que, que lo que justo. sea. Sí, sí, sí, justo. Jorge, de decías antes algo que, que, que me ha gustado, ¿no? Es que, es que estabas explicando a, a los fondos de la empresa el otro día un poco lo que habías estado haciendo. Eh, y me venía... A la cabeza, ¿cómo ha sido para ti? Entras como G2FMEA, eh, desde tu perspectiva desde los fundadores, es de repente tú tienes mucha responsabilidad, estás creando esto. Yo, yo no sé qué, qué inputs te han dado ellos, es decir, qué, qué misión te han dado, que te, te han dicho que hagas cosas concretas, te han puesto un objetivo y te han dejado libre. ¿Cómo ha sido ese periodo ¿no? en el que tú entras en, en la compañía y de repente, claro, tienes, empiezas a coger mucho control de lo que tú estás haciendo? Sí. Pues a, a los fundadores, tanto a, tanto a Mel como a Cliff, les conozco desde hace bastantes años. Yo vivía en, vivía en Singapur eh, anteriormente y, y cada, eh, pues digo, cada dos meses o así bajaba a Sydney y, y, y quedaba a tomar un café con ellos. Y, y a medida, eh, a medida que iba quedando con ellos, pues de repente la, la empresa iba a más, a más, a más. <ríe> y, y llegó un momento que, que me dijeron, oye, eh, pues te, me, te quieres unir al equipo. Y en principio les dije que, que no porque justo estaba, eh, estaba en Facebook y luego estuve en Miro y, y justo el timing no funcionaba. Y además, eh, viendo mi trayectoria profesional, yo quería estar en Europa. ¿no? Entonces dije, oye, cuando estéis preparados para entrar en Europa, eh, hablamos. ¿no? Y, y eso hace cinco o seis meses me, me contactó Cliff y me dijo, oye, que estamos preparados. Y, y ya le, le dije, mira, el timing no podría ser peor, pero, pero me encanta el producto y me encanta lo que hacéis. Eh, y me, me lo dijo muy claro, dijo, mira, eh, tenemos un producto que está mundialmente conocido. Eh, Europa es uno de los mercados claves, es, eh, para nosotros va a ser... El, el, el primero o el segundo mercado más importante de, después de Estados Unidos y queremos que, que nos enseñes a nosotros cómo entrar en Europa, eh, qué recursos necesitamos y, y cómo trabajamos eh, tanto con, con un user base europeo, eh, como, eh, tanto como con compañías en Europa. Eh, y de ahí, eh, pues, antes de entrar en la empresa, le hice como un precontrato con ellos de decir, esto es, eso es mi plan para Europa. Si, si lo compráis, me uno a vosotros, si no, pues, pues, aquí queda la conversación, ¿no? Entonces, me dijeron, vale, esto lo creemos en el plan, creemos en la visión que tienes para Europa y, y vamos allá, vamos con ello. Entonces, eh, pues con ellos... Eh, me reúno una vez, eh, una vez cada dos tres semanas y, y les explico un poco las iniciativas que estoy haciendo, los recursos que necesito, que necesito y, y si tiene alguna alguna perspectiva diferente. Pero digo, son, son eh, los, los tres fundadores, eh, tanto Cam como Mel y Cliff, eh, son gente increíblemente humilde eh, y van con, con la idea de contratar a gente que, que van a hacer algo que ellos no saben hacer, eh, como es entrar en Europa ¿no? para, para Canva. Oh, ¡Qué bueno! y qué, ¡Qué gustazo! También, al final, qué bueno no tener esa confianza previa de que te conocieran antes, porque al final eh, entiendo que hay mucho camino recorrido. ¿Cómo, cómo les conoces tú a ellos al, al inicio? ¿no? Porque dices, estaba en Singapur y, y me he por cine. ¿Tú ya les ha, habías visto algo en ellos? De, ¿Los conocías a través de contactos en común? Porque creo que es muy importante ir trazando, sembrando esa posibilidad, ese futuro con mucho tiempo. Sí, esto... Eh... Eh, esto es algo que he hecho a lo largo de toda mi carrera Y, y he visto que, que de alguna manera Me ha ayudado muchísimo Que es que siempre que voy a una ciudad Contacto a, a startups para quedar a tomar cafés con ellos Y conocerles Y, y así conocí a los fundadores de pic y, y así conocí a, a quien luego fue mi jefe en Facebook y a, eh, y, a, y, a, y a la gente de Miro Y a la gente de Canva o sea, Yo siempre, siempre, siempre eh, Intento quedar con, con gente a tomar un café eh, Y ya te digo, si, si lo puedo hacer yo que, que a mí me cuesta Porque es una... Eh, igual soy una persona más introvertida y, y que, que lo que más me gusta es estar en casa con, con, con mi familia eh, lo puede hacer cualquiera pues eh, siempre que vayas a una ciudad contacta a gente y dices oye, estoy en esta ciudad voy a estar cuatro o cinco días me encantaría tomar un café contigo para, eh, pues, para, para eh, preguntarte un par de cosas o para, para conocer tu historia y te sorprendería la cantidad de gente que te dice que sí pedazo de consejo. O sea que nada, aquí animal todo. Yo lo voy a aplicar a la siguiente... Porque su, su, su les queda, se suele quedar con gente conocida, pero muchas veces el, el oye, aprovechar la ocasión para conocer gente nueva es, es algo bueno. Sí. Eh, Jorge, para ir, para ir ya acabando, te voy a hacer un par de últimas preguntas que hasta la suelo hacer siempre porque creo que hay muchos aprendizajes aquí. La primera es, ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal según has ido desarrollándote profesionalmente? Es decir, ¿qué cosas has tenido que incluso que cambiar de ti o, o ver de otra forma por, para adaptarte a estos roles que llevas? Porque claro, al final son roles que manejan mucho dinero, mucha responsabilidad, muchas personas… Mm -hmm. Sí, la, la, vamos, la, la primera es la que, la que hemos hablado anteriormente, que es, es saber perfectamente abstraerte y decir por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y, y estoy sintiendo algo porque son, son inseguridades que tengo o, o es porque realmente es un feeling que, que puedo apuntar y decir, pues, este es el dato que me está haciendo, eh, que me está creando este feeling, ¿no? Entonces, ser muy. Eh, o sea, sí, claro que hablar, hablar con el corazón y confiar en, en que estás haciendo lo correcto, eh, pero abstraerte en momentos de, de inseguridad e indecisión. Eh, segundo, eh, diría que es eh, increíblemente importante tener, eh, tener en mente a, a dónde quieres llevar tu carrera, a dónde quieres llevar un poco tu, tu historia, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido entender perfectamente la cultura de la empresa, entender el producto y sentirme que estoy en un ambiente en el que todos nos estamos ayudando los unos a los otros. En el momento que, que veas que, que estás en un ambiente que es, que es tóxico, que no estás, no estás creciendo, no estás aprendiendo, empieza a mirar a, a otro lado porque la, la, la vida es muy cortita para trabajar en, en sitios donde no, no te gustan. Eh, y lo último que añadiría a, a, a todo esto es, eh, eh, bueno, un poco relacionado al segundo, es pásatelo bien. Eh, trabaja en, en sitios donde, donde te lo pases bien, porque pasamos mucho tiempo trabajando y, y, y es un placer trabajar con, con gente que tiene diferentes perspectivas o gente que trae diferentes culturas y, y que te lo estás pasando bien te lo haces. No, no, bueno, brutales consejos y, y eso, si te lo pasas bien además es todo más fácil. Sí. Y para acabar, ¿qué, qué, qué, eh, ¿qué hábitos has desarrollado o tienes que te ayuden un poco pues, a hacer más fácil el, el día a día? Pues eh, mira, a través de la pandemia eh, yo creo que todos eh, hemos buscado un poco en el interior a decir qué, qué cosas son importantes eh, en, el, en el trabajo y en nuestra vida y al trabajar desde casa es eh, también un... Eh, un hábito que he desarrollado es pues, separar perfectamente el, el, el mundo de, del trabajo del mundo de, de nuestra vida. ¿no? Eh, justo cuando pasó todo, toda la pandemia, tuve mi, mi primer, a mi primera hija, eh, que también fue, fue otra, otra parte de decir, no, ahora sí que lo tengo que separar perfectamente. Entonces, el hábito que siempre hago es, y se lo recomiendo a todo el mundo, es bloquea huecos en tu calendario donde, donde dices, mira, este tiempo es para mi familia y, y nada, o sea, ya puede estar pasando lo que sea, este tiempo es para mi familia, para mis hobbies, para las cosas que te apasionan. Y separar eso muy bien eh, te va a dar mucho más fuerza a la hora de aguantar a, eh, pues, puestos muy duros de muchos tres, ¿no? Pues ahí, a, to a tope. Ya, vamos, aparte de la gestión del calendario, yo creo que es uno de los principales escollos de mucha gente. Si solo metes sí. temas de curro, al final solo va a haber temas de curro y te, y te acabas quemando, ¿no? Que, que el tema de esto no es aguantar. Eh, ya para acabar, Jorge, eh, bueno, nos has contado mogollón de cosas, pero además eh, tú eres una persona inquieta. Eh, ¿Por dónde te puedes seguir? Eh, ¿Hay algún sitio donde te gustaría que, yo qué sé, si alguien nos está escuchando, dónde pueda aplicar a puestos de Canva, alguna otra cosa donde, donde te pueda interesar que, que te sigan? Sí, dos, eh, bueno, tres cosas eh, diría la gente. La primera, eh, estamos contratando en Canva, así que sí. en, en canva.com/jobs, ahí tenéis los, los trabajos que tenemos en Europa. Eh, y, y aparte de eso, eh, si, si queréis y si conocéis a alguien, eh, a, a, a, a hacerme una intro que yo encantado de hablar con, con, con gente, gente buena. Eh, por otro lado, en, en LinkedIn suelo estar muy activo, suelo poner artículos y suelo poner cosas que, eh, que me han parecido interesantes. O, o, eh, y, y luego, tercero, eh, con, con un muy buen amigo, con Iván Landavaso de, de JM Ventures, hemos creado eh, Revenue Squared, que es una comunidad para gente de ventas en España. Eh que ahí están están gente desde Unicorns como, como Messagebert o Payhawk, como gente de, de Globo, gente de, de red points o sea, gente muy, muy, muy buena. Y, y de nuevo, con, con el afán de elevar un poco la profesión de ventas, compartir entre todos y, y conocernos un poquito más. Ah, qué chulo. Pues nada, aparte, Jorge, hace, hace no mucho ha compartido eh, este grupo también en, en LinkedIn, o sea, que lo tenéis a partir de, de su perfil fácil. Iba ya dos cracks, Iban y tú ahí haciendo cosillas de venta, que ha sido a gusto. Pues nada, Jorge, muchas gracias de verdad porque ha sido una auténtica masterclass de, de, de ventas, de cómo fuecarse a nuevos mercados. Hay, hay, vamos, yo he tomado notas aquí y notas mentales de cosas a mejorar. Así que muchísimas gracias por este ratito. A ti, es un placer. Vale. Y a los que nos estáis escuchando, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima semana.